Muy buenas tardes, bienvenidos, vaya día fantástico, fantástico, fantástico que hemos tenido, muy muy bueno. La verdad es que, bueno, al final, dentro de lo esperado, totalmente, pero eh, con un movimiento muy bonito. A mí, por lo menos, me ha, me ha, me ha gustado. Como me he metido ahí 100 pavos, pues he ganado 5 euros, así que está bien. <risa> es eh, coña, coña. Pero bueno, ha habido gente que, que le ha venido bien, hay gente que le ha venido mal, eh, no sé si te pilla pillado contra pie, si no... Pero al final, es lo que decimos siempre, hay que esperar en esas horas, si vas a hacer algún furito, que yo soy el que me lo he jugado, eh, te sale bien, cojones o te sale mal, pues es el riesgo que corres, ¿vale? Es como cualquier inversión y si es en futuro es más todavía. Eh, brutal es el, el riesgo, así que tenerlo muy en cuenta siempre que vayáis a hacer una operación y pensar primero, ¿vale? ¿Vale la pena? ¿Me puedo permitir...? Eh, Todas estas cosas que hay que preguntarse antes de hacer cualquier tipo de inversión, pero mucho más si te la vas a jugar en un futuro, en un momento dado. ¡Ay, mercado apretado! <risa> eh, que, bueno, estaba un poquito descontado, ¿no? Todo lo que podía pasar. Bien, el sorteo, que yo sé que es lo que estáis esperando, porque, bueno, lo repito, nació Derek en ese fantástico proyecto que hicimos, empezamos hace once meses y pico, casi un año. Y, bueno, pues al final ha nacido el bebé, ahí está, con Emma, con su mamá. Fantástico. Eh... Y por ese motivo íbamos a hacer... Bueno, primero por el cumpleaños de la jefa, que si no me va, me va a pegar una colleja. Eh, ya sabéis que todos los años, por el cual, y cuando es mi cumpleaños, cuando es el de la jefa y demás, pues hago esas ofertas. Eh, tenemos un 20% de descuento en absolutamente todo. A eso lo sumamos que con el nacimiento de Eric le metemos un 25% de extra, es decir, todo o casi todo lo que se puede, ¿vale? tiene un 45% de descuento, y alguna cosa que tiene menos descuento, pues, mal ¿vale? que vamos a hacer. Eh, pero la mayoría, lo que son los cursos, que es lo importante, y los skips, tienen un 45% de descuento, ¿vale? lo que Los indicadores y, y los cursos, cualquiera que cojáis. Ya sea junto o por separado, da igual. Lo metí al final en todo. Eh, pero vamos a hacer un sorteo, porque dije, si vamos a buen puerto y nace Derek y demás, bueno, no sabíamos entonces el pollito cómo se iba a llamar. Bueno, el pollito pesa 4 kilos, ¿vale? Eh, eh, iba a hacer el sorteo de un curso y bueno a lo que le he sumado un par de skips hacer un sorteo para digamos que haremos el sorteo y a los tres primeros vale les tocará al primero le tocará el curso al segundo el skip de trading y al tercero el skip de eh, hold eh, si el que quiere el skip de hold quiere el de trading me da igual eh, es indiferente vale no, no lo voy a hacer por, no, por uno o por lo otro el que, el que queráis es el que vais a tener eh, faltaría más. Bien, dicho esto, condiciones, condiciones. Evidentemente, la primera, ¿cuál es? Estar suscrito al canal, si no estás suscrito al canal, automáticamente, el software te quita de en medio. Segunda condición, tienes que eh, hacer un comentario que tiene que tener la palabra Bitcoin, por un lado, evidentemente, eh, y el sorteo que quieras, que quieras ganar. Es decir, quiero ganar el sorteo del curso. Quiero ganar el de un indicador, porque yo ya soy alumno. Eh, yo quiero ganar el... No sé, lo que tú quieras, ¿vale? Eso es lo único. No hay que hacer nada más. Mañana y pasado lo recordaré. Porque el sorteo hoy es miércoles, jueves, viernes. Lo haré el viernes, ¿vale? Entonces mañana lo recordaré y el viernes hacemos el sorteo. No, lo hacemos el sábado. Lo, es que si no hay que hacer dos días de recordatorio, porque si no hay gente que, que no... Y ya está, lo hacemos el sábado y, y listo. Eh, luego, para los que queréis, eh, porque hay gente que me ha para hasta cuándo va a estar la oferta del curso, porque tal. Eh, normalmente suele ser hasta una semana después de que termine el cumpleaños de Pili o a fin de a final de mes, ¿vale? Más o menos ahí estará rondando. Eh, así que bueno, pues ahí, ahí lo dejamos. Digamos que prácticamente durante el mes de abril va a estar. Así que eh, no os cuento más, eh, aprovecharlo, porque creo que es una muy buena oportunidad para tenerlo todo bastante más barato. Y no es porque lo diga yo, pero vale la pena. Me invito a preguntar a cualquiera en, en público, totalmente en público, en el Discord, si vale la pena o si no vale la pena. Pues preguntarle libremente a la gente. Ya sabéis cómo soy yo para eso. En fin, vamos con Bitcoin y con estas cosas que el querer que nos han ido bien. Así que os recuerdo que tenéis que comentar con la palabra Bitcoin y con lo que queréis ganar. Venga, comenzamos. <música> y dale a la campanita bueno pues eso suscríbete y dale a la campanita sobre todo suscríbete si quieres ganar en el concurso del curso y eh, comenta si quieres hacer algo más voy a ponerme yo por aquí abajo que ya lo cambié para enseñar ayer cositas eh, hoy no voy a enseñar demasiadas cositas porque bueno ya sabemos lo que ha pasado el ipc ha ido bastante bien el la subyacente también ha ido bien, sorprendentemente, sorprendentemente, mejor de lo esperado todo. Y aquí vemos un poco la reacción del, del sp 500 Igual que en ocasiones anteriores, primero se va para arriba, luego ha metido un pepinazo para abajo. Es decir, barro cortos, barro largos, de la gente que está muy muy apalancada. Y a partir de ahí, yo sigo, si veis las velas, ¿vale? Yo sigo mi camino, el camino que llevaba. Si el camino que llevaba es este, es el que voy a seguir. En Bitcoin, tres cuartas de lo mismo. ¿Vale? Tenemos. Barro los cortos, barro los largos y sobre todo muchos indecisos eh, que estén apalancados. Claro, evidentemente, los que no están apalancados no. Y a partir de ahí, pues yo voy a seguir mi camino. Y esto y eso que esto es una hora, pero si vamos a cuatro horas, inclusive se ve mejor, porque vemos la vela completa de barro arriba a barro abajo y yo sigo el camino que iba a seguir, que estaba siguiendo. Nada más, simplemente acumular un poquito más en la zona. Seguramente irá poquito a poquito a e intentar ir a la zona de 30. Eh, 200, y a partir de ahí a ver si es capaz, si no, pues buscaremos un apoyo en 4 horas en la ema 20 en el punto que, que deseo. yo creo que entro rondando los 20.800 aproximadamente, y a partir de perdón, 29.800, ojalá fueran 20.800 y, y a partir de ahí, pues si sigue con fuerza si, iremos bien, si no, lo mismo nos hace un Bar Simpson, y se nos viene a hacer el apoyo que tiene que hacer que debería de hacer en 28.750 28.800 aproximadamente, vale eh... Bien, por otra parte, ¿qué nos dijo el VLX? Pues que sigue haciendo ahí su camino, ya sé cuál es mi apuesta de movimiento para este tiempo, uh, y bueno, pues vamos camino de ello, ahí seguimos. ¿vale? Eh, Ethereum por su parte, de momento bien, está a pesar de que había mucha mala lengua diciendo van a vender mucha gente y tal... De momento, y más aprovechando también, es que hay que aprovechar, si Bitcoin sigue un poco fuerte y demostrando esa fuerza, fuerza eh, tenemos un hard fork potente en el cual la gente puede vender esos Ethereum que tiene ahí haciendo staking. Bueno, hay que tener en cuenta que la gente que los puede vender es aproximadamente la mitad, ¿vale? De todos esos, esos, esos um, Ethereum, la gente que los puede vender porque está en beneficios es la mitad. De esa gente que está en beneficios, evidentemente no todos están en unos beneficios más o menos decentes en los cuales vender, con lo cual ya podemos reducir ahí un 25%. Eh, ya tenemos un tercio más o menos de la gente que vendería. Ahora, viendo el máximo histórico que ha tenido Ethereum, eh, ¿lo vendería? Pues no lo sé. Quizás por el momento de mercado, a lo mejor rozando los 2.000 dólares, sí puede que se venda algo. ¿Vale? porque tenemos aquí este punto de pivote con esta zona, que puede ser una resistencia hasta este apoyo de aquí, 2.146 y los 2.000, más o menos, ¿vale? En los cuales, pues bueno, podemos podemos pensar que alguien que lo ha comprado en 600, 700, 800, 1.000, lo venda, saque beneficio, espere un retroceso para volver a entrar, si quiere volver a entrar, pero también hay que tener en cuenta que mucha de esa gente que lo se apalancó en su día, eh, quizás necesite el dinero y lo tenga que vender, ¿vale? ¿Está el mercado preparado para vender esa cantidad de Ethereum y absorberlos? Sí. Entonces, vamos a ver cómo, cómo le afecta el precio. De momento, eh, sigue, sigue la, la, la vereda, la vera que sigue, que sigue Bitcoin. Lo importante hoy hablamos también de la importancia de que entre dinero nuevo, sobre todo para el tema de que haya una season, una mini al season, o que Bitcoin realmente pueda seguir subiendo. Necesitamos que los... los las stable coins que es ahí donde podemos ver un poquito cómo sube o cómo baja que entre dinero nuevo y todavía, todavía está entrando más bien poco bien el total market ahora pues bueno está en una pela de indecisión un poquito roja y la dominancia de bitcoin ha retrocedido ¿vale? eh, se ha movido más la dominancia hacia abajo ¿vale? de lo que eh, se movía hacia arriba el total market, con lo cual hay algún altcoin que ha, ha respondido bastante bien uh, bueno Bitcoin está en zona de resistencia total, además es una zona histórica uh, la pasará tenemos el 48,60% del mercado de las criptomonedas son Bitcoin wow, eh wow. esto lo que sí puede provocar si esto empieza a fallar, a ir a, a, ir a caer que es lo lógico más una resistencia tan importante, que fijaros, cada vez que hemos tocado, nos hemos ido a la parte de abajo, hemos vuelto a tocar, nos hemos ido a la parte de abajo, hemos vuelto a tocar a la parte de abajo, volvemos a tocar, yo no digo que vayamos a ir otra vez a la parte de abajo, pero, por lo menos, a esta línea amarilla, mi agüita amarilla, pues yo creo que sí. Y eso, le da a las altcoins contra el Bitcoin? Un no sé qué, qué, qué sé yo. El dólar index, pues bueno, jugando a la baja, lo, como era normal, después de las noticias, pues eh, esto suele pasar, el IPC es positivo, esto se va un poquito para atrás. Uh, ¿Por qué? Porque se descuenta el mercado que vayan a subir mucho más los tipos de interés, con mucho un, un 0.25 y que a lo mejor todo esto condiciona a, que no, a no seguir subiendo y que ya haya una parada. Entonces, bueno, eso es lo que está descontando el mercado en favor del euro. Uh, por su parte, las altcoins que hemos tenido, pues hemos tenido cosas bastante majas. Eh, por la parte negativa, igual que ayer los de se se en un centavo de dólar, Planet, OMG, Orai y Naka, Ya, bueno, pues STX y sí, que es a ver, es normal, ¿no? Que, que después del de el movimiento que está haciendo e baje. Vamos a ponernos, vamos a ir haciéndonos también nuestras cositas. Vamos a ponerlo mejor aquí en los cuerpos. Y vamos a dejar fuera las, las mechas igual que hemos hecho aquí arriba eh, bueno, pues a lo mejor estamos dentro de un canal paralelo que sigue ascendiendo ¿vale? lo importante es esta línea de tendencia no perderla, porque fijaros que la, la inicial esta que teníamos vale, toque, toque dio un toque aquí y la perdió dentro de lo que es una cuña que estaba generando entonces esa cuña, aunque por la parte de arriba no era tan grande, por la parte de abajo el apoyo era bastante grande, entonces bueno, la perdió en favor de este canal paralelo que puede ser que forme, ya veremos a ver si, si lo quiere formar yo creo que sería bastante bueno y estaría, estaría bastante bien eh, Neble por su parte, ya me dijisteis ayer que es que se deslista de Binance y por eso se va al carajo, es lo que tienen pues, bueno, estas cosas que el CZ y deshace, entonces bueno pues puede hundir cualquier valor en cualquier momento y es una, una parte de los poderes que no quieren que tenga es algo que me parece ciertamente lógico pues sí, sí porque cuánta gente que a lo mejor está haciendo con neblio pues una carterita tal cual y de repente se le ha ido al carajo porque se le ha puesto en los huevos a, a uno que, que lo deslista ese poder es complicado, ¿vale? y no esté regulado preocupante bueno, ren FX, nord y One Earth que ya está por debajo del 5% y vamos a dar la vuelta a ver, qué tenemos XVS, vaya, NIA 692, AVR. este siempre se da la vuelta así contra el Ethereum eh, DAG 488, bastante bien bastante bien, a ver si bueno, aquí hace un doble suelo y se va a la zona otra vez arriba a intentar atacar toda esta zona que tiene que pasar aunque es una zona bastante amplia ¿Vale? Pero bueno, ahí está. ¿vale? No, es, no es que sea amplia por, por capricho, es que aquí se apoyó, aquí fue resistencia, entonces entre medidas hice ese canal, sirvió de apoyo, sirvió de resistencia, bueno, ahora ha estado jugueteando y ahora mismo, pues bueno, es la zona la a zona batir dentro de su macro mercado Pero claro, ¿qué pasa? Que la línea de tendencia que tiene todavía, todavía, pues necesita ah, más o menos por ahí, ah, ah, ahí. ¿Vale? Cuando tienes una línea de tendencia, eh, no vale decir, no, es que el punto máximo es este y esta otra vela que sale aquí, bah, vale, bueno, eso te puede servir de margen, pero ¿cuál es una línea de tendencia correcta? La más correcta es la que más toques tenga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toques, es una línea de tendencia buena, vale podemos ajustarla un poquito más abajo, ahí vale, venga. Pero bueno, una, una zona en la que, aparte, de nuestro, es una zona, vuelvo a repetir, igual también como, como los horizontales, ¿vale? Es una zona, no es una línea exacta, no es un punto exacto. Pero bueno, sí nos dice muchas cosas. Entonces, esta línea de tendencia, haciendo una ruptura y con una, unas medidas que se crucen en condiciones, bueno, pues podremos tener unos buenos objetivos a partir de ahí. El primer objetivo está claro, que lo tenemos en esta línea más o menos, quizás un poquito más arriba, más o menos ahí, ¿vale? Como por aquí, vamos a tener un buen objetivo. Ostras, desde aquí, es cuando rompa la línea de tendencia, ¿vale? Ahora no, pero estamos hablando de un 130%, ¿vale? o sea, Cosas sólidas. Solana igual, sigue subiendo bastante bien. Eh, Gala Games también, por su parte, subiendo bien. ¿Veis, fijaros cómo veis el dibujo de Solana, este hubo que hubo aquí y rompo de forma horizontal. Gala Games. También. Este hubo <risa> aquí. Y de una forma más o menos horizontal, igual. Está rompiendo cosas bien, bien, eh, eh, está sosteniéndose, haciendo un mínimo ascendente. Y esto es lo que buscamos, que todos los, esos valores que seguimos y que bueno pues que queremos que, que vayan a algún lado, pues eh, lo vayan haciendo de una forma técnicamente buena y hombre pues que acompañen las, el mercado. De momento, con los datos de hoy que creo que son excelentes, no buenos, son excelentes, uh, el mercado seguirá al alza, creo yo. Aunque, por otra parte, nos están metiendo mucho miedo con el tema de los bancos, cómo puede estar o cómo no puede estar. Ciertamente, hay que valorarlo y hay que tenerlo muy, muy en cuenta. No decir, vaya, que usted el mundo cripto a, a Bitcoin se la pela porque Bitcoin no tiene jefes, Bitcoin no tiene resultados y este viernes empiezan los resultados de las empresariales y pueden afectar mucho, muchísimo a todas las inversiones. Por otra parte, Bitcoin parece que empieza, empieza a... a Sonar en todo el mundo como ese valor en el que bueno te puedes refugiar porque al menos una parte, una pequeña parte de la cartera, eh, antes decían un 3, ahora ya van viendo bueno, pues entre un 3 y un 5% para eh, de alguna forma refugiarte entre esas caídas, y aunque tengas que esperar un poco más, en algunos casos vas a tener una, un buen rédito. Y ojo, si esto se sigue extendiendo, eh, hay 21 millones de bitcoins. Y ya os digo que en el mundo hay más de 21 millones de millonarios. No hay ni siquiera un Bitcoin para que cada uno tenga uno. Ojo al dato, ¿vale? Eh, dicho esto, bueno, pues no ha estado, no ha estado mal. Eh, los cortos de Bitcoin, que los tengo por aquí también aparte, eh, intentan rebotar un poquito, pero nada, nada preocupante. decir, cómo sigue bajando la presión bajista sobre Bitcoin, ¿vale? Eh, que se siga manteniendo y que... Vamos, que vuelve a bajar a la zona de los 425 puntos aproximadamente. Y luego ya iremos viendo cómo se sigue, cómo se sigue desarrollando. De momento, bien, felicidades a los premiados. Os recuerdo, el que quiera, piezas que se moje el culo. Ahí tenéis el sorteo para todos. Y de momento Bitcoin, 30.050. A ver si sigue y nos lleva a esa zona de los 32, que creo que es la que buscamos al menos de momento. Aunque la zona objetivo, la zona objetivo está más arriba. ¿Por qué? Porque, vamos a verlo. El TP2 está entre los 33,400 y los... A ver si, me, a ver si puedo... 34,400. O sea que ahí está el TP2. Llegaremos y lo tocaremos. A lo mejor llegamos, lo tocamos y luego recortamos. Yo sí creo que en esta zona... Bueno, yo ya del 35%, ojo, ¿vale? Del 35% en el que está invertido de total de la cartera, ya he soltado el primer 5%. Ah, estoy en un 30% invertido. Otra cosa son los trades que haga, pero yo hablo de ese, de eso que guardo a más largo plazo. ¿Vale? ¿Por qué lo hago? Pues porque pienso que estamos en una cripto primavera y tendremos un gran retroceso. Así que bueno, no me enrollo más, chicos y chicas, como digo siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez para cuando vengan las oportunidades y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.